Hola, hola, con nosotros aquí Somar comentando un día en la taberna y hoy venimos a este capítulo número 18 de nuestra serie de Surviving Mars Vamos a ver si conseguimos sacar a flote las colonias, necesitamos crear la fábrica de componentes electrónicos Que la tenemos ya aquí, pero amigo, nos faltan componentes electrónicos, entonces... Vale, vamos a darle calor, vamos a sacar aquí, máximo rendimiento, vamos a ver si se puede venir gente aquí a trabajar Ok, estamos cargando esto, necesitamos cargar esto con metales raros y con gasolina Vale Vale, vale, nada, estaba leyendo eso A ver, necesitamos cargarlo con gasolina ¿Esto ya se carga? conseguimos que se cargue? Sí, bien, y no lo descargamos, perfecto, perfecto Esto está trabajando bien, entonces eh, partes de máquina Las estamos generando Sí, poquito a poquito, bueno, está bien, está bien A ver, necesitamos Aquí Ser capaces de Generar Uy, vale, es que no llega. ahora sí, ¿no? sí, vale que vayan a repararlo, por favor ¿ya va algún dron para allá? sí, sí, va. Vale, ya, ya van las partes de máquina, perfecto claro, es que como generamos pocas pues está difícil, está difícil Vale, y claro, aquí lo que tenemos que hacer es. Eh, vale, perfecto, ya se ha cargado. Ya estamos sacando metales raros a punta pala. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Y tenemos que cargar esto para sacar dinero, poder traer una supply pod nueva, traer más partes electrónicas y dejarlas aquí para que. Bueno, las hagamos funcionar al fin y al cabo. Vale, aquí en esta parte norte nos falta agua porque nos faltan muchas partes de máquina aquí muchísimas muchísimas ha muerto un colono hombre si no tenemos agua pues lo veo normal uh. dios dios dios dios dios dios hay falta de comida allí Vale, vamos a coger uno de los transportes, vamos a venir aquí, vamos a hacer así y que nos traiga partes de máquina y nos las llevamos para allá. Pero tenemos que reparar esto, bueno, a la de ya. Nah, es que es imposible, o sea, tenemos tantas taras. Y son tantas complicaciones que no es que no es salvable esto. Hay falta de comida, claro, los drones no trabajan, no van de un lado a otro, no, está muy, muy, muy, muy, muy muy complicado. Muy, muy, muy complicado. Mira, mira, mira, mira, mira, o sea, se mueren los colonos por la falta de agua. Dios, está todo el mundo en pánico, tú. Nada, nada, nada, se nos va a morir. Creo que no vamos a llegar ni al capítulo 20, señores. Dijimos en el anterior que, í que íbamos a llegar hasta el 20, pero creo que se nos va a quedar aquí. Suicidios, nada, esto es horroroso. ¿Y por qué razón no hay producción de agua? ¿Y el Moisture Evaporator qué necesita? Porque no recuerdo que necesita Life Support, Moisture Evaporator, Polímeros y. joe. Venga, vamos a plantar aquí el monstruo evaporator Pff, Nada, qué va, es que estamos súper mal Es imposible aguantar esto Pero imposible, imposible, imposible Yo creo que le vamos a dar pasaporte en el capítulo de hoy Si no conseguimos solucionarlo y estabilizarlo un poquito No, no vamos a ir a más La clave va a ser esta nave nuestra Y me lo traes aquí. ¿Podemos, seremos capaces? ¿Dónde tenemos esto? Ahí, en el fin del mundo. Vamos a traerlo para acá. Mm, aquí no podemos venir, ¿no? ¿Llega? No sé cómo puede llegar el Explorer. ¿Llega hasta allí? Hombre, si escala, me muero. No creo que pueda, ¿no? O yo que sé, es un explorer. ¡Ojo! No. No, está. Va a querer buscar una ruta, pero no va a llegar. Nah, imposible. Hay que construir un puente de esos. para hacerlo llegar hasta allí. Ay, perdón. Vale, vamos a encolar el resto, vale, volvemos aquí, ¿cómo vamos con esto?, cuatro de metal, vale, lo hemos conseguido reparar un poquito, vale, el problema del agua sigue, sip sí. no sé yo si vamos a poder solventarlo, no, porque no generamos apenas partes de máquina, tenemos gasolina. Tráete la gasolina y llévala para allá. Venga, hacia el sur. Nos estamos quedando también sin metales ni... ¡Buah! ¿Qué va? Imposible pinta aquello, eh. Pinta muy, muy, muy, muy feo. Una de gasolina nos hemos traído nada más. Y cinco metales. Uff, si lo podemos hacer despegar rápido, por favor. Vale La gente se está suicidando, tío Bueno Ok, con, con esto de energía podemos so <ríe> Sobrevivir Vale, vamos a gastar ahí polímeros Pero qué va, la gente está muriendo muy fuerte Pues vamos a meter botánicos Pero madre de Dios Que va Es que no vamos a ningún lado, ¿eh? Pero a ninguno, a ninguno, a ninguno Depósito de polímeros Que hacéis un depósito de polímeros Venga, recoge esto Vale, eso es, vale, eso es Descargarlo todo Y para adelante 7 de vale, vale, vale Es que nos, eso nos puede salvar Si no se muere Todo el mundo Lo podemos sacar adelante A ver, es que lo otro que se me ocurre Es esto que vimos por aquí dónde está un túnel de estos pero no son 30 partes de máquina. Esto es una barbaridad. Esto es muchísimo. Pero muchísimo, muchísimo. Nos harían falta eternidades para poder viajar de un lado a otro. Vale. Ok. Pues nada. Haciendo tiempo. Hasta que no se consigan cargar Aquí los 30 De gasolina poco vamos a hacer Hay que reparar esto Necesitamos metal, no tenemos metal ¿Cómo no vamos a tener metal? Coge metal de aquí Vale, y tráetelo aquí Ok Y reparamos esto Polímeros, vale. Vamos a traer polímeros de allá para acá. Tú dónde estás? Pues vamos a traer polímeros. Traete polímeros y me los descargas. Ah, ah, ah, ah. No puedo ir más para atrás. Y me los descargas aquí. Vale. Perfecto. ¿Qué más, Dios? Es que esto está hecho polvo. Puedo ir. Y desmantelar esto Ah no, es que ya los tengo desmantelados tú A ver, ya ves Para 5 Nah, estas partes de máquina también las hemos Desmantelado Y no nah, 0 con 5 Nah, no sale a cuenta Para nada ¿Dónde está aquí esto acumulado? Hay. Wow, wow, wow, wow Este tiene 12 partes 15 de gasolina O oh, puede ser Venga, lo movemos Dios Nada Es el fin de nuestra era en Marte Señores Aquí vamos a acabar ...toda la pinta tiene. No sé qué ha podido... ...o sea... ...no sé... ...el desconocimiento inicial... ...yo creo que nos ha penalizado mucho... ...y claro... ...antes de llegar aquí... Pff, ...ya habíamos palmado, ...pero... ...cosa bárbara. Pero cosa bárbara. Y los drones que parece que no trabajan los pobrecitos... Venga, tú, aquí o oh, nada Nada, nada, nada Vale, vale, vale, ok, vamos a mandarlo Vamos a ver lo que tardamos Y es, lo que tarda en ir a la tierra Y lo que tarda en volver Vale Vale, y ahora vamos con el biotech Vale, eso está muy guay pero son 15.000, claro. A 550... Pff, flipa. Vale, vamos a dejar eso encolado. Y cuando lo termine, ya veremos. Lo, lo vamos controlando por aquí. Y para adelante. Vamos a ver qué tal. Otro suicidio. Ah, vale. No, ok, esto es lo que ya hemos visto. Earth Sick Deaths. Nah, esto es incontrolable, señores. Vale, vamos a traer esto aquí, vamos a, no podemos reparar porque necesitamos el... El centro de drones... Nada, tío. Horroroso. Vale. ¿Podemos reparar esto? No, vale, obvio que no podemos. Nah, es demasiado difícil. O sea, estamos ya en la mierda, literalmente. No vamos para adelante. Venga, 49%, 50%. ¿Vamos a por 3? Sí, estamos yendo a por 3 de velocidad. O sea, más rápido no podemos ir, no podemos ir tampoco. Vale, pues nada, a sufrir, a apretar, y a ver si conseguimos aguantar, pero bueno, está difícil, está difícil. Venga, 70-75%. Vamos, vamos, vamos, vamos. Así si podemos tener un pequeño reducto de esperanza. Claro, tenemos un montón de puestos de trabajo vacantes, ¿eh? O sea, podríamos llenar esto de. de gente. Pff. Pero cosa mala, problema bueno, la gestión en general, ¿no? Que no tenemos, Buah, les falta hasta oxígeno, tú. Vale, 330, ok, vale, vale, vale, vamos a esperar. Supply pod, oh, podemos traer un cargo rocket, con un cargo rocket sería maravilloso. 15, vale. Completamos con metal, podemos completar con drones. Vale, launch Sí, porque no podemos mmm, Partes de máquina no podemos traer Vale, pues nos traemos drones Y lo lanzamos Vale, vale, vale, vale, vale Es algo, es algo, es algo, está bien Máxima prioridad Esto no podemos reparar. Ah, vale, vale. Y el water extractor deberíamos poder. Deberíamos poder, repito. Vale, vamos a traernos esto aquí para... Que trabajen un poquillo Hay que reparar el Doom Ah, bueno Pero ahora en un momento lo tenemos listo Vale, vale, vale, ok, perfecto Tiene mucho trabajo pero es normal No life support aquí Buah. Es que tenemos todo esto en activo Ese cargo Rocket, por Dios Ahora me dices que tiene un accidente. el Pero qué está pasando? Vale. La gente se muere, esto es normal. Build not working. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Vale, a ver, ¿qué más tenemos por ahí? Que no hay nada más, o sea, es esperar ese cohete Es nuestro objetivo Venga 456789 Dios, Dios, Dios, Dios Pero no hay comida aquí, en serio Toda la comida que producimos está en la zona sur ah, ah, ah. Aquí, venga, rápido Vale Quita Vale. Vale, descargamos. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Dime que ponemos esto a funcionar. ¿Vale? ¿Llegamos? Sí, se llega Oh, ya hemos sacado todos los depósitos Vale Vale, vale, vale, vale Dios, no da tiempo a todo Vamos, vamos, vamos, vale Vale, vale, ya se está construyendo, ok Vamos para adelante, esto es positivo eso está muy bien Vale, ahora, bueno, empezarán a construir Aquí de nuevo todo eh, Máxima prioridad Esto Uy, uh, aquí puede entrar a trabajar Un montón de peña No, no, no, no, no, no. Este cargadlo Bueno, va Tira que te va lo cargáis, os lo lleváis y ya me traéis lo que sea Vale Uf. Madre mía, puede parar de morir la gente, por favor <ríe> ¡Ostras! Vale aquí en la zona norte, dios, es que estamos demasiado mal, We have a food a has died. vale, partes de máquina, un transporte, vale, de aquí, cogete, partes de máquina y llévatelas para allá. Aquí. Vale, y con eso de ahí arriba tenemos que empezar a funcionar nosotros a tope. A mm -hmm. No me creo que no hayamos reparado esto aún. There are Vale, aquí por el momento energía no nos falta. Eso está muy bien. Me gusta mucho. ¡Madre mía! Toda la peña que muere aquí la tenemos que recargar de la tierra, ¿eh, señores? Esto va a ir así, yo lo siento, pero... Vale. Vale. Mm -mm -mm. Ya estamos empezando a producir 1,4 por sol. Dios, es muy poco. Pero muy poco. Ay, requiere metales raros. Aquí? Dios. Está complicado esto, ¿eh? Vale. Intereses mutuales. Mutuos. Oh. Dios mm, Nos vendría muy bien Esos Dos billones O dos mil millones Un 10% a la larga es muchísimo ¿eh? Pero muchísimo Muchísimo Uf, vale, vamos a intentar salvar la situación Vamos a coger esto Y al fin y al cabo, bueno, como O sea, la idea es Poder empezar a producir Nosotros Vale, 2 billones, ok O sea, mandar la supply pod son 100 millones Además de... Dios, esto es carísimo Entonces Vale, no, no, no, no Vamos a ir cargando los cohetes Y vamos a ir tirando y ya está Para adelante Ahora el próximo cohete El próximo cohete que saquemos Tiene que ser, bueno, la revelación máxima Vale, vamos a abrir otro de este de, de trabajo y, y con eso vamos tirando porque si no lo vamos a tener muy difícil a la hora de de producir. Nos teníamos que traer aquí. Oh, porque esto no se repara. ¿No llegamos en serio a reparar esto? Venga, por favor. Vale, ok. Hacemos que parta. Sí. Y este cohete nos lo dejaremos allí en la zona norte. Nos lo traeremos ahora. Vale, sí, aquí estamos súper mal. O sea, la gente que está aquí son unos supervivientes. Tío. E, e, e, e. Vale, ¿dónde tenemos el Drone Commander? Vale, aquí, aquí. Uf, uf, uf. Vale, venga Reparamos cositas Venga Un poquito de todo, está bien Mucho problema tenemos aquí, eh Mucho, mucho, mucho problema Y lo peor también es que nos vamos... ¡Hola! Nada Nada, no hay nada que hacer Pero imposible, tú O sea, van las cosas mal, pero es que aún pueden ir peor <risas> Madre de Dios Nada, nada, o sea, efísima, efísima Por la serie de Surviving Mars, pero creo que la cerramos aquí O sea, no lo salvan ni esos dos billones que hemos sacado Así de gratis. Como aquel que dice. Que va. Imposible. Imposible. No hay manera, eh. Es que esto lo tenemos todo súper abandonado. Vamos a ver. Vamos a llevarnos partes de electrónica. Partes electrónicas, nos las llevamos para allá. Venga, vamos a hacer el viaje ese, a ver si podemos... Vale, vamos a tirar ese viaje. ¿Ves? que aquí queda 1, 4, 21. Pff, aquí la gente se está muriendo porque no tiene aire, no tiene nada. 6... nada. nada, nada. imposible, ¿eh? yo creo que eso está imposible vamos a traernos va, va a ser un cargo rocket vale, ya está allí, perfecto, ok ahora, cargo rocket y nos traemos partes de máquina, punta pala vale, electrónica vale, esto nos da la vida nos traemos metal, es que el metal es muy caro para lo que en verdad nos hace falta, los drones no tanto, ¿no? Vale, rellenamos con drones, perfecto. Tres, ¿tres millones. Nos hemos gastado. Uh, oh, oh, oh. claro, es que con esto nos hemos gastado un pastón. Vale, bueno, nos ayudarán. Nos ayudarán. Vamos a lanzarlo. Vale, perfecto. Y lo depositaremos aquí. Creo que ese va a ser la salvación. Si con ese pool. No conseguimos hacer... Vale, este es el capítulo 18. Si con ese cohete, con todos los materiales que nos trae, no conseguimos ser autosuficientes, que yo calculo que en el capítulo 20, dos capítulos más, podremos cerrar, ahí ya decidiremos. O sea, la cosa está muy fea, está muy fea, pero vamos a ver si podemos hacer que todo vuelva a su normalidad. O sea, podemos estabilizar la situación, recuperarnos. Y despegar A ver si, si con eso nos activamos Y salimos para adelante Porque si no La gente está aquí en agonía Vale, venga a trabajar Dios, Dios, mira los drones Se ha activado el Command Center Y están a tope Vale, me voy a traer este aquí Vale, y ya con eso... Veamos a ver cómo lo recuperamos. ¡Ey! Vale... Vale, vale, vale... Pues a, a este lo voy a dejar aquí... Y que trabaje... Por todos... Vale, bueno... Esperemos, esperemos que se pueda solucionar esta situación... Tal y como estamos... Lo vamos a parar por aquí... Lo vamos a dejar por aquí... Estamos sufriendo mucho, pero bueno... Veremos a ver si lo podemos sacar adelante...